Ya, ya, pero Tommy, prométeme lo que lo vaya a ver. Siempre me decís que no. Que, o sea, siempre me decís que vaya a ver, pero no lo hací. Sí. Ah, que siempre me recomendáis cosas. Y... ¿Cuál me estáis diciendo ahora? ¿Cuál? Ya la voy a ver, pero ¿cuál? Tommy, Boku no giro. Eh, está en Netflix, creo. No sé weón, bueno, esa, Boku no giro, es buena, vela Llegando a la casa, pa, la poní Y te va a pasar el tiempo volando oh, este weón no contesta ¿Cómo era? Boku Boku Boku no Ah, no. aquí creo que salió A ver, le voy a... Vamos va, va, va a ver qué tal AHHH!!! <laughs> <laughs>